Soy Luis Baringo y formo parte del colectivo Non-Sense eh, junto con Rolando, Aisea y Gonzalo. Y estamos aquí en el barrio de Orcasitas, en el centro cultural, eh, desarrollando un taller, un encuentro llamado Hacer Árbol entre dos colectivos, un colectivo de mamás y papás con bebés eh, en, en edad lactante concretamente entre cero y seis meses, y un colectivo de, de artistas o, o creadores. La idea es poner en diálogo a estos dos colectivos en relación o en torno a, a la idea de proceso, tanto de proceso, digamos, existencial o vital, como pueda ser la maternidad o la paternidad, y proceso también en el sentido creativo o, o artístico. Eh, este encuentro en realidad se desarrolla a través de la práctica de la conversación, eh, donde venimos investigando sobre, sobre esta práctica, sobre la ética también y la estética de la, de la conversación, a través de diferentes dinámicas que, y prácticas que planteamos a los participantes y, y a partir de ahí se, se, produce, se produce el encuentro. Por otro lado, eh, Hacer Árbol eh, tiene un carácter experimental, tiene un carácter también de, de no saber, en el sentido de que quienes lo imparten o ¿no? quienes formamos parte de este colectivo no nos ponemos en una situación o en una posición de, de saber, sino todo lo contrario, de no saber para de alguna manera eh, hablar desde ese, desde ese lugar de, digamos de, de, de ignorancia. ¿no? acerca de la conversación, más allá de que estemos, estemos investigando. El taller eh, dura tres días, son tres mañanas. Eh, la disponibilidad de los, de los colectivos es... ...es diferente, las madres de alguna manera con sus bebés... ...disponen de, de dos horas y los creadores y artistas... ...pues disponen de más tiempo... ...lo que nos ha llevado a de alguna manera... ...a confeccionar el encuentro o el tráiler... ...en tres partes, una primera parte donde trabajamos... ...con los artistas o, o creadores... ...siempre en relación a esta cuestión de la conversación... ...una segunda parte donde se produce este encuentro entre... ...entre madres y padres y, y creadores... ...y donde comparten sus experiencias... ...en relación a, a lo, ...al proceso... ...y una tercera parte que llamamos destilado... ...donde de alguna manera... Eh, ...extraemos un poco... ...el aprendizaje de, de, del encuentro... ...y algo relativo... ...o muy, muy específico de este encuentro... ...que gira en relación a esta idea del, del proceso... Es incluir la idea también de fracaso, error, fallo, que de alguna manera está presente en cualquier proceso de cualquier índole y muy especialmente en, en lo que tiene que ver con, con la maternidad, la paternidad y también los procesos artísticos y también muy concretamente es una figura que el circo de alguna manera encarna también.